Lleva el hombro. Lalo. Infla esta pancita. Lleva oxigenación a ese bebé que viene en camino. ¡Baja! Bien. Separa tus piernas. Si tienes más pancita, abre rodillas. Tírate aquí rico. Bien, yeah. cambio. Eso. Es muy chistoso, pero la flexibilidad en esta etapa de tu embarazo te va a sorprender. tierra. Inhalo, doblo. Paralelo tus piernas. Inhalo. Inhalo Sube, verte, va por vértela, agarramos el palo Inhalo Chicas En esta parte de tu embarazo Al principio Puedes seguir brincando según te vayas sintiendo cómoda Va Voy a hacer Modificación, ok Listas ¿Eh? Listas Inhalo Vamos a tendrar aquí. Suelo. Bájalo. Suelo. Bájalo. Uno más. Derecho. Ojo. Si no te sientes cómoda brincando, no lo brinques. Izquierda. Las que están muy personas. Abran la rodilla. 12 back down, <laughs> Eso, recorre, me voy a poner de lado, vamos a plancha, ojo, si tu parte de embarazo es muy adelantada ya, después de la semana 25, puedes hacerlo aquí. We'll oh, bless you down the blind. Eso. Bien, chicas. Déjame el palo. Respíralo y agarra tu liga. Ahí está. ¿Listas? Vamos a llevar la liga a la altura de tus hombros. Vas a abrir. Dos izquierdo. Uno. Dos derecho. Uno. ¡Ah!